Qué podría ser yo Admirar como la neblina te bruma Poder apreciar Como abunda tanta toxicidad Intentar reinalarla Es la mejor opción Ahora veamos cuánto tiempo Podrás aguantar La respiración No vayas a sentir Que yo seré total deje en el aire Cuidado con el gas El efecto es fugaz El veneno va a alcanzarte Tú si llenaste este fuego También de este humo Que se pase Y así llega a todos No botulines mercurio Que es letal Solo le falta un toque de plomo Viendo ¡Eh! el espectáculo ¿Cómo se atreven a acosarme? Yo no fui, yo no maté a los que hablaron antes Son muy maleducados, no pude ni presentarme Guerrero de la liebre, asesino inestable No ¿sabes? Tras la muerte, ¿hay algo más? Algo grandioso, ¿quieres verlo? Solo tomará un segundo era bastante, pero me perdonarás, ¿verdad? Aunque igual después eras mi amigo Como todo el mundo ya está aquí, haz que te diga. Me van a pedirles un favor Sean donde estén Un bien para todos Que todo el mundo Lo debe de hacer Susídate Ya lo han hecho tantos Tú lo harás también Intenta correr, correr La caminata Que se hace larga No llegarás a tu destino Si ocupas ayuda Debes ser más rápido Corre, corre Que te cansa, Escóndete El vasallo, quien se encargó de esos falsos creyentes, de su falso dios. El erudito acepta el escrito sin admirar a nadie. Con ah. no pudo arrepentirse, ya era muy tarde. Herdrin el venerable, el único ser puro, el verdugo de los débiles que no merecen el nuevo mundo. Solo estos cuerpos conservaron su humanidad. Esos vestigios conservaré por la eternidad. Para la máscara que traje Si nada fue dada Por un hombre de traje Un caballero de la noche Debe tener a su Robin Y si no cualquier cualquier pasta si no Sino a los no mejores próximos. al muerte al operador Es la misión principal Parece tener conexión con mi dios Slenderman He tomado la decisión De buscarte hasta el final con tu ayuda a Conseguir que Jeff no vuelva a despertar Es una explosión Completa de adrenalina Tu no liberación Asesino antes suicida si Más que lista Este traje incendio en un momento inoportuno